Este próximo 10 de agosto se estrena la película Mandrágora, la manzana del diablo. Una película escrita, dirigida, grabada e interpretada por gentes de Molina de Aragón. Según la tradición, la mandrágora nacía en la parte húmeda y sombría de los cementerios, al pie de los patíbulos y principalmente de la orina y el esperma que un aducado emitía en el momento de la agonía. El esperma. Fuente de vida, fecundando la tierra, hacía germinar esta extraña planta con forma de criatura humana. La vida y la muerte, la verdad y la fantasía, conviven juntas en la raíz de la mandrágora, donde habita el diablo tan querida y tan perseguida, tan odiada y tan repudiada. Ábrenos en esta noche las puertas de la magia infernal. Aquelares, pues bueno, aquelares es una palabra que desciende del vasco. Que viene a decir algo así como prado del cabrón. Bueno, me he machucado yo. <risa> Escritos todos los amigos que están fuera. Participen con nos de esta quemada. Hecho está y hecho ha quedado. Y que la energía restante regrese a la madre tierra y con esencias del universo. Abrimos una puerta entre los mundos para que ese tiempo ya no sea un tiempo. En las noches de brujas de Valpurgis, entre la luna y el amanecer, se oye siempre por los campos el grito desgarrador de la raíz de la mandrágora. Y se repite, inexorablemente, su maldición. Mandrágora, la manzana del diablo. Pocimas, ungüentos, brujas, aquelas misas negras, rituales satánicos, pactos con el diablo y sobrevolándolo todo. La maldición de la raíz de la mandrágora. Todo en una película dirigida, realizada, producida, interpretada en urina. Mandrágora. próximamente en esta sala